feliz, es una emoción muy grande, ser bicampeón europeo, está coberto, estoy, estoy, estoy muy, muy contento, nunca dice que estaba arrepentido de estar aquí, estoy muy, muy feliz aquí, estoy muy grato con, con el país, con el pueblo todo, los el cariño, las mensajes, todo, estoy muy feliz aquí. Para mí es importante primero estar salud y conseguir tener bien, el, el resto es siempre que sea, que sea, asumir victorias y títulos y medallas para casa. Para mí es importante. La meta es comenzar ahora a descansar cinco días y salir no verano y continuar a subir victorias. Vamos a tentar. Ahora ya que tenemos todos sus títulos, ahora es intentar un récord que es la única cosa que está en falta.